¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este programa vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. El día de hoy me gustaría co comentar con usted esta tendencia que hay a invertir en obras de arte. Son las gentes con mucho dinero, las gentes acaudaladas, las que están constantemente invirtiendo en obras de arte y se ha preguntado usted ¿Por qué invierten en arte? Mire, la respuesta es muy sencilla, si usted tiene dinero o el que tenga dinero decide invertir en fondos de inversión, en fondos de hipotecas o en, en bonos de la tesorería, en realidad no obtiene ningún placer, tener su dinero metido en un banco a usted no, lo, no le proporciona ningún placer y a veces tampoco le proporciona una, una seguridad. Vea usted lo que acaba de ocurrir con una financiera en México. En cambio, si usted compra una obra de arte, tiene dos cosas más. Primero, la obra de arte permanentemente sube de precio. Va incrementando su valor solo con el paso del tiempo y a una tasa muy superior a la que pagan los fondos de inversión. Obviamente, una obra de arte incrementa su valor en más allá del 2% anual. Eso puede usted estar completamente seguro. Y segundo, porque tener una obra de arte en su casa le da dos placeres. El placer de contemplarlo, de tenerlo allí. Y el placer de ser un coleccionista de obras de arte. Eso, eso no tiene precio, porque eso es realmente disfrutar de su dinero y en su casa. Ahora bien, el arte es caro. Porque es producto de una maestría y de una sensibilidad artística. El arte es una obra única y por eso sube de precio. Para comprar arte hay que seguir ciertas reglas. La primera es comprar en una galería y asesorarse personalmente con el galero. Preguntar sobre el artista, su obra y su trayectoria. Cuántas veces y en dónde ha expuesto. Y qué valor han ido teniendo sus obras con el tiempo. Si es que usted pretende, con la obra que compró en algún momento recuperar su inversión. Si no, si no ese es el caso, compre una obra porque le gusta mucho. No compre ni por moda, ni por precio. Un precio elevado no garantiza la calidad de la obra. Compre usted porque la obra le conmueve, le transmite un sentimiento y le transmite una pasión. Y eso es la parte esencial. La compre usted como inversión, o lo compre usted para guardarla permanentemente en su casa. La única norma es